¿Qué pasa si tú tienes software de mercado y te reventiste y no quieres seguir usándolo? Nah, Eso podría ser una pregunta sencilla. ¿ya? Es, es normal que a lo mejor si tú tienes software de mercado, lo probaste, no te gustó, quieres volver al postal de impuesto interno. Pero hay otro caso. ¿Qué pasa si hablaste con tu proveedor de facturación para que te habilitaran un documento y, poder, y por error, al hacer la solicitud por error de tu proveedor de facturación, se equivocaron y te habilitaron otro documento que no correspondía? Bueno, si te interesa saber sobre esto, quédate en el podcast, que lo vamos a hablar. El caso hoy día bien específico. Un cliente solicitó la certificación o habilitación de boleta de electrónica de impuestos internos. Nuestro equipo la realizó. Cuando ya estábamos OK, el cliente dijo, ups, me equivoqué, eran facturas no boletas. Entonces, Cata, cuéntanos sí. qué pasó con ese caso, cómo lo resolvieron. Ya, yeah. ese, ese caso fue, fue bastante extraño. Porque el cliente en realidad tuvo eh, a lo largo del ticket la oportunidad de darse cuenta de que en realidad estaban certificando otro documento. El caso fue de que acá estaban involucradas dos empresas, porque la empresa A estaba solicitando una certificación, es decir, que le habilitaran un documento a la empresa B. Eso es lo que pasa cuando... Cuando solicitan el servicio, el servicio de certificación, de, de certificación. De Claro, que eso pasa cuando en el fondo tú tienes un normalmente un proveedor de facturación que quiere sí. dedicarse al proceso de facturación y nos pide a nosotros que hagamos ese proceso porque, bueno, somos más eficientes en hacerlo probablemente que lo que ellos se demoran. Claro, y ahí pasó esa confusión. Claro, y, y en el ticket inicial, o sea, ellos abrieron la solicitud porque tienen que seleccionar los documentos e indicar también los datos de la empresa a la que tenemos que certificar. Entonces, entonces todo ese proceso solicitaron boleta y no factura, a pesar de que está el código del documento y el nombre del documento. Y que en los tickets se les dice, el ticket yo, yo si mal no recuerdo, cuando se les manda la cotización, se les dice esto es para certificar boleta. Sí, no, en el documento también no. salen detalles qué es lo que se va a certificar. O sea, se, se indica textualmente el tipo de documento que vamos a certificar. Entonces, por eso te digo, tuvieron la oportunidad a lo largo del ticket para darse cuenta de que la certificación de boleta que habían solicitado en un principio, estaban mal y que en verdad ten, de, tenían que haber solicitado de factura. Ahora, yo no sé, bueno, yo no conozco el ticket en, en concreto, pero también puede haber pasado, y, y, y estoy suponiendo, porque no necesariamente pasó eso, que a lo mejor el cliente también le dio mala información. ¿po? Puede ser, puede ser. sí, porque también nosotros también tenemos solamente la versión sí, del, del, bueno, le vamos a llamar en este caso proveedor, asumiendo que, que el proveedor de facturación. Claro, porque también podría ser que a lo mejor el cliente le habló de boleta y después el cliente dijo, y no eran boleta, eran factura, que sí. también puede pasar. Sí, puede, puede haber sido eso. Eh, pero, en esto, ya, pero en estos casos, ¿hasta dónde llegó el proceso? Hasta el final. hasta habilitaron boletas. Sí. <risa> sí, hasta el final es que... Bueno, por lo menos la habilitación de boletas es súper fácil. <risa> o sea, claro, fue, es fácil y es rápida. Ahora el proceso, o sea, lo complicado vino después. Complicado, entre comillas. Eh, bueno, la cuestión es que se, se pasó por todo el proceso de, de habilitación y finalmente se le indicó al cliente de que, bueno, ya estaban listos, que ellos tenían que realizar el, la, la declaración de cumplimiento, porque eso lo tiene que hacer el representante legal. Entonces, eh, bueno, la cuestión acá fue de que esta empresa se certificó finalmente boleta, querían factura, eh, y bueno, pasaron por este proceso de certificación, que en otro podcast ya habíamos hablado lo que era el proceso de certificación, pero... Eh, bueno, lo vamos a resumir en que es una etapa en la que pasan las eh, empresas cuando quieren habilitar un documento en un software de mercado, ya que por ejemplo pueden estar emitiendo previamente en, en el servicio puesto interno. Eh, la primera consulta entonces sería, ¿qué hago si por ejemplo eh, yo me equivoco al habilitar un, un documento en este caso? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer si yo ya habilité boletas para que la empresa emita mediante un software de mercado? Es a ver, si tú habilitaste boletas, eh, en realidad cualquier documento y después te arrepentiste, básicamente es, es, el cliente tiene que pensar que es como si hubiese hecho realmente el cambio de software de mercado uh -huh. y se arrepintió después y quiere volver al software anterior. Entonces, independientemente si va a emitir o no boletas, porque a lo mejor se habilitaron boletas y no las quería usar, o a lo mejor se habilitaron boletas y sí quería volver al impuesto interno, o a lo mejor cualquier otro caso. Pero para efectos prácticos desde el punto de vista de impuesto interno, tú tenías no tenías boletas o tenías la de impuesto interno, te pasaste a software de mercado y ahora no quieres seguir usando el software de mercado. Ese es como la, la o el mensaje hacia impuesto interno. Uh -huh. Y en esos casos lo que hay que hacer es hacer una solicitud de impuesto interno para salir en el fondo del software de mercado y volver al portal de impuesto interno en el caso que corresponda. Y eso se puede hacer tanto para boletas o para facturas. Lo único sí que sí hay que considerar lo de siempre, o sea, eh, tal como cuando tú pasas eh, de facturación. Las facturas a software de mercado, también pasan las notas de crédito y todo el resto de los documentos, excepto claro. boleta. Si tú te pasas de eh, software de mercado a impuesto interno, también vuelves con todo. Yeah. Entonces, eh, en realidad, eh, se puede solucionar, no es algo no solucionable. El tema es que requiere un trámite, requiere tiempo, quizás va a estar uno o dos días, a lo mejor que no va a poder facturar. Entonces, mm. sí, eh, mira, yo estuve, depende mucho cómo se coordina Yo leí un poquito sobre cómo el proceso para volver a impuesto interno. Por ejemplo, en el caso de las boletas. Dime. Y algo que no hacemos nosotros. Sí. Es sí. otra cosa importante, algo sí. que no hacemos nosotros, porque al final la pega que nosotros es lo que tienen con software de mercado. Es que, claro, o sea, yo leí un poco por saber en realidad cómo era el proceso. Eh, que de hecho en Impuestos Internos tienen un instructivo, eh, son, creo, me parece, no sé si son seis u ocho pasos, pero más que eso no. Eh, donde sí, yo leí porque quería saber cómo era el proceso, pero en realidad algo que tiene que hacer el contribuyente en conjunto con su contador. Y yo digo con su contador porque... Eh, quien realmente conoce bastante la plataforma impuesto interno es un contador. Eh, entonces la opción eran que tenían que ingresar a, a, a, a servicio online opción sistema de, de boleta eh, y ahí solicitar nuevamente la inscripción a ese sistema. pero había una nota importante en el último paso que decía que por ejemplo si yo hago hoy día la solicitud para volver a afiliarme a ese sistema eh, yo recién puedo emitir boletas después de que me aceptaron, al día siguiente. Es decir, si yo lo hago hoy día lunes, no puedo emitir boleto hoy día lunes en impuesto interno. Por lo que aparecía en el instructivo de, de, de impuesto interno. Por eso te decía, o sea, puede, puede llevarte a no estar emitiendo documentos por algún lapso de tiempo. Pero por eso que tampoco es algo que, o sea, si bien no es complicado hacerlo y no es complicado volver, no es algo que recomendemos que haya que hacer. O sea, si vas a certificar documentos, tienes que estar muy seguro de los documentos que quieres pasar. Y también hay algo que se debiera coordinar, porque incluso al revés, el paso de, de documentos de, desde impuesto interno a software de mercado también implica una carga de folio y otras cosas. Entonces, no es como, ah, ya mira, yo quiero partir el 1 de noviembre ya el primer nombre es feriado, pues, o sea, quién va a cargar los folios, quién va a hacer la creación de cumplimiento, pues nosotros solo podemos hacer, pero lo, lo hacemos en horario de oficina. Pues, sí. si, lo, si el cliente quiere que eso se haga fuera de un horario de oficina, eso lo tiene que hacer el cliente. Le explicamos cómo se hace y todo, pero luego tiene que hacer el cliente. Entonces, igual tampoco es llegar y hacer los cambios. O sea, igual es que coordinarlo al menos con quien corresponda. Ya, eh, por ejemplo, ¿cómo, cómo sé si mi empresa eh, tiene que certificar un documento, por ejemplo? Eh, o sea, ¿cómo ellos sabían que, por ejemplo, tenían que certificar factura? Bueno, en el caso de factura, que es parte de los set, del set básico, es porque ellos estaban usando software de impuesto interno o no tenían facturación con el impuesto interno y querían usar un software de mercado. O sea, en ese momento tú dices, ah, necesito eh, certificar el set, en este caso, que es de factura y que es el set básico. Ahora, supongo, por ejemplo, que tú ya estás usando un software de mercado, lo que podría pasar es que tú quisieras añadir un documento nuevo que no tengas previamente. Por Bien. ejemplo, no sé, o factura de compra. Tú podrías estar trabajando con software de mercado, pero no tener disponible factura de compra. ¿Y cómo se sabe eso? En realidad es bastante sencillo porque tú vas a la página de impuestos interno y una parte donde se consulta qué documentos tienes autorizado como empresa y tú puedes saber todos tus documentos autorizados. Y, si y si tú ya estás usando software de mercado, probablemente, no 100% seguro, pero probablemente va a tener una resolución que es del año 2014, la 80. Y si es así, de bajito van a salir todos tus documentos. Uh -huh. Y los que no estén... Y, lo, y quieras usar, tienes que certificarlo. Por ejemplo, factura compra, documento de exportación, eso tendrías que certificarlo. Pero básicamente, el documento se, nece, se necesita certificar cuando no está en ese listado y tú quieres empezar a usarlo. Ya, ok. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, yo podría pasar por este proceso de certificación? Es decir, entre estar en impuesto interno y pasar a un software de mercado, después volver a impuesto interno y volver después a pasar a un software de mercado. ¿Cuántas o sea, veces yo podría pasar por ese, por ese proceso de certificación? Uh, las que tu cuerpo aguante <risa> Porque la, o sea, no yo, la empresa hoy. no, por eso es que, a ver, en, en teoría no hay un límite, o sea, donde yo sé no hay, no hay un límite que impuesto te diga, no, o sabes que ya pare de cambiarse no, no, mientras tú cumples las condiciones para estar en el portal de impuesto interno o para pasar que, que son unas reglas que tiene impuesto interno en cuanto a facturación y otras cosas eh, y tamaño de empresa eh, o cumplas con el proceso de certificación en sí, pues estarte cambiando, ahora no sé si tenga sentido hacerlo todos los meses, por ejemplo, ¿qué Porque son pasos que son pasos que hay que hacer, son eh, trámites, te desordenar y vender documentos en tu sistema. Pero en la práctica no, no es un problema. Quizás tu pregunta va más por el, hecho por el lado de... Chuta, si me equivoco y, claro. y me cambié recién, es que hace, me... hace un mes y me equivoqué, ahora ¿puedo volver? Sí, sí se puede usar. Es que por ejemplo, no ejemplo sí, yo lo estoy llevando al caso de este cliente, por ejemplo, emitía por impuesto interno, se equivocaron, le habilitaron boletas para emitir mediante un software, ahora él quiere volver a impuesto interno. ¿Qué pasa si más adelante de nuevo se o sea, no de nuevo, pero se da cuenta que en realidad ya no quiere usar impuesto interno, no, quiere o sea, volver a un software no No, hace sea, la certificación de nuevo, nomás. la certificación se puede hacer... O sea, se puede hacer todas las veces que tú quieras, se puede reiniciar, la de factura se puede reiniciar, se puede hacer, no sé lo esas cosas, certificación se ha hecho muchas, o se hizo en su momento muchas veces. Porque, por un tema de práctica. Por un tema de práctica. No sé, está, ah, ¿te acuerdas? Sí. ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿te acuerdas? Entonces, sí, o sea. Eh, yo la hice, hice la primera vez para hacer el, el núcleo, después la hice para hacer la herramienta de certificación, después la, la seguí haciendo para ir probando la herramienta, después cuando tú llegaste, hace varios años ya, también usaste el saco hiciste la certificación con SASCO sí. para aprender cómo se hacían todas las certificaciones, todos los documentos. Entonces, la certificación se puede reiniciar, no hay ningún problema con eso. Y lo bueno es que no afecta tampoco a lo que es la parte de facturación. No, o no, sea, no te afecta en son nada. son sea, yo el único cuidado que tendría nomás eh, eh, entre estos cambios de un lado para otro es qué pasa con los documentos que se emiten. O sea, dónde te quedan, cómo para respaldar, eso es siempre el único cuidado. O sea, cuando te cambias de un lado para otro, el respaldo. Ya sea si te cambias de impuesto interno a software de mercado, tienes que respaldar el impuesto interno pa, para mi gusto. Y si te cambias de, digo para mi gusto, porque suponen los documentos, igual que hay en el impuesto interno. Y si te cambias de, de, de software de mercado, hay impuesto interno y sí o sí tienes que respaldar. O sea, no hay alternativa. Eh, antiguamente, con los resúmenes de venta diaria o los ex ahí había un pasito extra que era que había que asegurarse de enviar los o resumen lo, lo de venta. Antes. Entonces, sí, pero ahora como eso ya no existe, en realidad ya cambiarte de boleta de, de, de, de un supermercado de mercado podcast, no, no es nada, o sea, es, es hacer el trámite. ¿no? Yo, yo recién expliqué que nosotros no hacemos esta, esta desafiliación de software de mercado para, vol para volver. En, re en realidad no lo hacemos porque nosotros tenemos que ver más que nada con la pura parte es software de mercado y esos son los procesos que conocemos. Uh -huh. Los procesos para trabajar con impuestos internos nosotros no los conocemos. Entonces, si, si, en, en este caso, ¿qué se le dijo al cliente? ¿Quién tenía que hacer eso? ¿Cómo lo tenía que hacer? Ya, mira, es que dependiendo eh, el cliente, porque si, si, si una persona natural, o sea, la misma persona natural tiene que realizar el proceso en impuesto interno. Si una persona jurídica, lo tiene que realizar el representante legal. Ya, o sea, nos sirve de que con RUT y clave tributaria de la empresa traten de realizar esta afiliación nuevamente al sistema de boletas de impuesto interno. ¿Se hace con la firma electrónica? Sí, se hace con la firma electrónica porque es un proceso de facturación. Mm. Entonces, eh, ¿dónde se tendría que realizar? Eh, en la plataforma de impuesto interno, en servicio online, sistema de facturación, en... Eh, bueno, sistema de facturación de boleta o el sistema de facturación de eh, en factura. Mm. Claro, pero no que sean en las opciones de software de mercado, porque eso significa volver a postularse a lo que es el software eh, de mercado. Eh, bueno, dentro de esa opción, en ambas, tanto de factura como de boleta, hay una opción que dice inscríbase aquí. Entonces hay que pinchar sobre la primera opción y ahí van a aparecer todos los pasos. Dentro de esos pasos también hay que... Eh, bueno, impuesto interno es quien tiene que ver la factibilidad de la empresa. Yo si eso te iba a preguntar, ¿es, es, ¿está garantizado que puedas usar el software de impuesto interno o hay alguna limitación, alguna no, cosa que si te se, impida? Se puede rechazar eh, la afiliación, ¿ya? Y para rechazar esa afiliación eh, existen dos motivos comunes, ¿ya? Un motivo es que, por ejemplo, tengan término de giro y el otro motivo es que no tengan una actividad de primera categoría, o sea... Teniendo esos eso dos motivos, eso, esos dos casos en la empresa, impuesto internos puede rechazar, eh, como ahora, factible volver a claro, si Ahora empresa. ahora son como los casos más base, o sea, sí, tiene, y, y tiene sentido. O sea, si no tienes primera categoría, no necesitas usar los sistemas de facturación y se otro término de giro que se quita. Eh, el término, giro tendría, el término giro tendría que estar hecho, o sea, y si terminaste giro, en realidad ya no necesitas, ni te interesan ni los documentos, uh -huh. o sea, ni respaldo ni nada, o sea, tampoco tendría mucho sentido, claro. Pero fuera de eso, no, o sea, por lo que leí en la, en la documentación que había en impuesto interno, esos eran como los motivos más comunes por los por lo cuales el servicio podría rechazar ese proceso de afiliación. Vale. ¿Y, ¿Y, se cómo no importante? Que, ¿Y ¿Se le respondió al cliente? No, Hasta sí, se le, se, se le respondió, eh, bueno, desconocemos si va a realizar alguna gestión para volver a impuesto interno, pero después volvió a abrir otro ticket para hacer la certificación de factura que era la que en realidad quería. Súper, perfecto. Bueno, entonces, en resumen, eh, primero, si se equivocaron y por accidente abrieron un documento que no correspondía. O si simplemente se aburrieron del software de facturación de mercado y quieren volver a su importe interno, tienen que saber que sí se puede hacer un trámite que se hace en importe interno. Como dijo Catalina, no es algo complicado de hacer, pero es algo que se tiene que planificar por el tema de los plazos, los días que pueden estar sin emitir documentos, etc. ¿Ya? Como siempre, si te interesa el este tipo de contenido, suscríbete a YouTube, síguenos en Spotify y nos vemos en el siguiente podcast.